Hola Alejandro, hola a todos los que nos estáis viendo. Hoy vamos a hablar un viernes más, vamos a tener una conversación eh, filosófica que esperemos que eh, os inspire para seguir y eh, continuar pensando. Vamos a hablar un poco sobre el tiempo, este tema lo, lo escogí eh, yo, me ha a mí y lo escogí no solo porque a mí como capricorniana, que soy, me importa mucho el tiempo y me siento muy identificada con esos temblores impactos que nos produce el experienciar el tiempo de diferentes maneras o el pensarlo de diferentes maneras eh, pero sobre todo quería hablar del tiempo porque creo que estamos presenciando un cambio muy importante en la vivencia general eh, de la temporalidad y cuando digo un cambio muy importante me refiero un cambio que sería eh, o daría paso a un tercer modo de experimentar el tiempo dentro de los que conocemos en, en la historia humana, dentro de los que conocemos en la historia humana y por tanto reportados desde el periodo clásico, ¿no? porque eh, de antes no, no sabemos mucho. Eh, yo diría que um, contamos con los testimonios y las formas de escritura, no obstante, filtradas por las traducciones y por supuesto con eh, por nuestro por nuestro presente y por nuestro milenio pero contamos con los testimonios de la Grecia antigua eh, es decir con el momento eh, previo a la instalación de la historia eh, del pensamiento histórico luego pienso que a partir de el cristianismo aparece una forma distinta de, eh, de vivir la temporalidad o de vivir y de vivir, por tanto, también la experiencia subjetiva, eh, la biografía. Diría que aparece eh, la historia y con ella también la biografía. ¿no? El tiempo vivido como un proyecto, ya sea colectivo, eh, ya, sea, ya sea individual. Y mmm, creo que ahora mismo estamos empezando a entrar en una forma más fragmentada de vivir el tiempo, que todavía no sé eh, especificar eh, o definir, mmm, porque creo que todavía no dimos el salto total o que no abandonamos completamente eh, eh, la historicidad, pero que está dando o, o que está empezando a dar sus primeros síntomas. Entonces, lo que haría es eh, un, primer, eh, un primer momento en el que me voy a referir un poco a la temporalidad antigua, y para ello me voy a servir mmm, del pensamiento clásico, pero también de las eh, religiones primarias, a través de lo que nos cuenta Mircea Elíade, en el mito del eterno retorno, en el que se plantea fundamentalmente que eh, las sociedades ahistóricas, que otros llamaron también estacionarias, por ejemplo Levi-Strauss, no serían solo eh, sociedades no históricas, sino sociedades refractarias del historicismo. Es decir, sociedades que hacen como una especie de esfuerzo activo por resistir a la entrada de la historia. Y que entonces, a través de sus rituales y a través de eh, su experiencia eh, religiosa, pues van a vivir en colectividad. Ritos de paso, pero ritos de paso que no dan eh, lugar a una evolución del individuo ni, por supuesto, de eh, la comunidad, sino que dan paso a, eh, a nuevo, al nuevo comienzo, ¿no? Como al nuevo ciclo en el que se borra lo anterior y, y bueno comenzaríamos desde cero. ¿no? La posibilidad de empezar desde cero, condonar todas las deudas, eh, eliminar las responsabilidades del ciclo anterior y que nosotros, en nuestros tiempos, podemos entender con algunos de los, algunos de los festejos sociales que tenemos, pero muy pocos de ellos. Mm, yo solo me doy cuenta de uno que sería el festejo de Año Viejo, de la Noche Vieja y el Año Nuevo, donde se eligen como unos buenos propósitos para comenzar el año, como si lo eh, anterior no, no importara, hubiera quedado eh, condonado, ¿verdad? Pero el resto de las fiestas, casi todas, tienen más que ver con fechas históricas o con homenajes a algunos personajes de la historia, o con celebración del aniversario de hechos históricos, de, las, eh, eh, pues de la constitución de cada lugar, de. Um, la victoria, qué sé yo, de una batalla o de las guerras de independencia. ¿no? bueno mmm, Entonces, eh, por un lado, simplemente dar esa imagen, los rituales de las religiones eh, primitivas, antiguas, eh, de las que no sabemos demasiado, pero que festejaban ciclos y que festejaban justo eh, la renovación y el olvido del pasado para volver a empezar de cero y que lo hacían también eh, celebrando la ordenación y el caos, ¿no? como el paso del uno al otro y no el inicio o el final, puesto que no, no tendrían tampoco esa, ese imaginario en el que hubiera un origen y un final de los tiempos, sino simplemente una ordenación, caos y reordenación. Y, Respecto de la antigüedad griega, bueno, pues muy rápidamente recordar que no tenían un solo tiempo, sino que vivían en ese eh, triángulo o en esa posibilidad de pasar del ayón, el tiempo de la eternidad, aquello que eh, nunca llega pero siempre ya ha sido. A mí de repente se me vino ahora a la cabeza de que era muy tonto, se me vino a la cabeza... Eh, una frase de, de una canción de Enrique Bumburi que dice Paralicia es siempre todavía Y bueno, que nos daría cuenta de esta eternidad en la que nunca llega a darse porque tampoco nunca pasa ¿no? Este tiempo infinitesimal en el que alguien se puede quedar suspendido Y en el que ocurre todo a la vez Tendríamos también el cronos, del que no nos hace falta hablar mucho, porque es el tiempo que utilizamos eh, los modernos, los historicistas, el tiempo cronológico, lineal, no solo de la historia comunitaria, sino también de la biografía, de la vida puesta al servicio de unas metas, mmm, de conseguir un trabajo, una casa, una cierta seguridad e incluso un lugar donde, donde morir. Y también un lugar... Eh, sea papel, sea vídeo, donde dejar eh, la posibilidad de una fama póstuma. Y en tercer lugar tendríamos el kairós, bueno, que también lo entendemos y que es muy del gusto eh, clerical, eh, en el cristianismo y sobre todo en el catolicismo, al menos en, esos que, eh, en estas eh, perspectivas que yo sepa, tuvo mucho impacto, o se menciona mucho, y que sería, bueno, el tiempo de la oportunidad, ¿no? Algunos lo ven como un cruce entre el Ion y el cronos, algunos lo ven como el tiempo, en el, el tiempo del acontecimiento, ese, esa oportunidad ahora se pierde, ¿no? Eh, lo que solemos decir no perder el tren y que también, bueno, daría mucho que hablar acerca de si es algo únicamente subjetivo, como suele ser la evidencia del tiempo, o también es el que nos pone muy en relación con los acontecimientos externos. Um, bueno, creo que tanto el tiempo bucle, circular, el tiempo de las religiones eh, primitivas, todos los tiempos que no son el cronológico y el histórico, Pienso que eh, nosotros, y cuando digo nosotros, no digo un chico de 11 años, que creo que ya está en otra, empezando, como decía al principio otro tiempo, sino eh, la gente que procedemos todavía del eh, pasado siglo, del siglo XX, mmm, creo que solo lo podemos vivenciar realmente de una forma auténtica, eh, pues bueno, a partir de la... Eh, de la religión o de la filosofía o de ciertas experiencias muy puntuales, místicas, estéticas que podemos tener o a través de, de, de las sustancias psicodélicas. Pero creo que nos cuesta vivir el tiempo circular realmente o la eternidad sin, bueno, sin ningún aditivo y, y, y sin estar sugestionados por, muy sugestionados por alguna por alguna representación religiosa. Quizá los niños de todas las épocas, como dice Levi-Strauss, todos los niños de todas las épocas y de todas las tribus se parecen más entre ellos que los adultos porque están menos civilizados, es decir, menos reprimidos, y por tanto conservan de una forma mucho más diversificada todas las, las posibilidades. ¿no? Y a lo mejor bueno, a través del folclore, eh, del tiempo del relato, del cuento, eh, quiero decir, Mm, Están más cerca de esas otras evidencias del tiempo que cuando somos adultos. Y bueno, un poco con esto, porque veo que me estoy extendiendo, eh, te voy a dar paso a ti para que nos cuentes cómo como es tu forma de verlo. Bien, um, posicionas la discusión en términos modernos y super <ríe> del estructuralismo. Yo quisiera posicionar la plática en. Pequeñas ideas antiguas, la primera de ellas eh, sería Heráclito, que no se puede bañar dos veces en el mismo río, porque temporalmente ha perdido la esencia del río y lo que fue en un pasado ya no es en el presente. Desde ahí, pues igual no quiero dejar de mencionar eh, la reflexión de Aristóteles referente al tiempo, que eh, también le parece que la esencia del tiempo se difumina y deja de ser, y por tanto no puede estudiarse algo que, está, que su esencia es dejar de ser. Y después simplemente llegar a Santo Tomás, cuando considera que el tiempo se construye de micro instantes, micro horas, y que al final no se puede determinar cuál de estos micro horas es el verdadero ahora, porque caben infinitos microhoras dentro de infinitos... Tú puedes poner segundos, puedes poner minutos, puedes poner milésimas de segundos, puedes poner milésimas de milésimas de milésimas de milésimas de, milésimas de, milésimas de, milésimas de segundos, es el tiempo en el que estás en realidad. Sí, lo que decía antes, la infinitesimalidad de, del tiempo, ¿verdad? Sí, te iba a preguntar, ya que eh, nombramos a, a un filósofo que es teólogo también, eh, y como yo antes eh, hablé un poco del mito del eterno retorno en la Universidad de Elíade, nomás allá de las diferencias entre unas religiones, eh, entre la positivación de unas religiones y otras, eh, ¿qué, ¿qué opinas tú de esto que yo decía acerca de la dificultad de vivir otras temporalidades que no sean en la, la temporalidad histórica, lineal, eh, a falta de representaciones religiosas o podríamos decir la sugestión que, que suponen en, nuestro, en nuestra forma de, de percibir el mundo o de vivir, ¿no? Que si crees que existe la posibilidad, por ejemplo, de experimentar un momento de eternidad sin religión. Te puedes reír de mí si quieres, pero yo lo sacaría, lo vi en una caricatura, ¿eh? lo, lo vi en fuera de aventura, que simplemente decía, quiero morir y, vol y volverme polvo de estrellas, y viajar por todo el universo. <ríe> bueno, esta, decir que cuando yo muera me volveré polvo de estrellas y viajaré por todo el universo, no implica la religión. Y, no. sin, embargo, y sin embargo, ya que estamos en temas de Levi-Strauss, sí implica la mitología, porque dentro del pensamiento de Levi-Strauss, la ciencia es una mitología más, y hablando de, de la mitología, quiero ir, a, quiero ir al concepto de pasado eterno de Levi-Strauss. Este concepto de pasado eterno nada más se trata de que, lógicamente, pensamos que existe un principio, pero después reformulamos todo el principio, lo reformulamos con mitología, ya sea ciencia, ya sean los griegos, ya sea... Eh, ya sea el hinduismo, ya sea el brahmanismo, ya sea la época en la que peleaban los ángeles rebeldes contra el cielo y contra el mar, no importa, se recubre de una mitología y ese es el pasado eterno, es un pasado en el que todos vivimos y eternamente está dentro de nuestro imaginario, tal como el paraíso porque los niños cuando juegan se les llena de juguetitos que simulan el paraíso y viven en el paraíso Sí, hay un pasado eterno al que todos accedemos, todas las culturas y todas las personas, accedemos a nuestro siglo de oro temporalmente para sacar lo más esplendoroso de nosotros. Acudimos al pasado para sentirnos que todavía hay algo que brilla dentro de nuestra eternidad. Eh, de alguna manera también, eh, yo lo pensaba a través de la religión, y tú lo estás pensando a través de la niñez. Yo también hablaba antes de que el folclore se vive especialmente en la niñez, ¿verdad? Y no sé muy bien por qué, pero, pero es así. Como que los niños son los que sostienen la ilusión de, de los folclores y también de las mitologías. Um, pero bueno, um, esto a mí me da para pensar, pero eso ya será para otro momento, de la, de la relación entre la religión y, y la niñez, y el espíritu de la niñez. También lo pienso porque... Um, eh, Josh Batai, por ejemplo, tanto en el erotismo, en las lágrimas de Eros, en la parte maldita, eh, habla de esta secuenciación del tiempo que vivimos tan eh, lineal, un poco por la imposición de los ritmos de trabajo, que por más que haya fabricación en cadena, y esta fabricación en cadena sea un poco bucle, pero sin embargo el tiempo de trabajo es un tiempo como muy organizado, con una meta eh, muy clara, que difícilmente nos permite quedarnos como ensimismados o quedarnos en, a lo mejor en alguna de esas experiencias mentales más propias de la niñez o del trance eh, eh, religioso. Eh, esto por un lado y por otro lado también siguiendo a Batay eh, lo que interrumpe el tiempo de trabajo es la fiesta y la fiesta tiene una relación eh, casi indisoluble con la religión, ¿no? como que tenemos fiestas un poco gracias a las religiones, es quienes las la religiones son las que inventan ¿no? la fiesta, eh, fueran las bacanales antiguas o, o sean las eh, navidades o, o el año viejo eh, actual. Bueno, mmm, lo mismo que cuando hablo del trabajo, eh, podría incluir también la escolaridad, ¿no? el hecho de vivir en cursos escolares también nos da como una experiencia del tiempo demasiado pegada a las metas, al objetivo. Um, bueno, igualmente la razón por la que yo elegía este tema, del que también siempre me gusta, como hemos hecho que eh, vayamos al pasado y recuperemos algunas cosas, es la situación actual que me llama la atención eh, y sobre todo además también desde las cuarentenas del COVID-19, pero ya venía dándose anteriormente la posibilidad. Y es el tiempo que se crea a partir de eh, los modos de vida tan centrados en las series de televisión, eh, el cine, más bien series de televisión de pantalla pequeña, y los videojuegos. Eh, hay una ruptura, digamos, con la televisión antigua, con la televisión de los 80, de los 90, incluso de muy principios de los 2000, eh, y es que la televisión antes eh, seguía siendo como un ritual comunitario, un ritual familiar, concretamente, en el que, eh, muy probablemente, ver una serie, una película, era uno de los pocos momentos en los que se reunía la familia, o ver un partido de fútbol en el bar, uno de los pocos momentos en los que se reunían los vecinos. Y sin embargo ahora la televisión está individualizada, y entonces por eso también podemos ver capítulos y capítulos seguidos de la serie o programa documental que queramos, aparte de lo que esté ocurriendo ¿no? en el mundo, en la familia. Entonces estamos como más en nuestra propia parcela, y yo intuyo que esto genera una vivencia también del tiempo serial, eh, fragmentada, o que tiene que ver con las ficciones en las que estamos, en las que estamos pues, empantallados. ¿no? Además, perdón que te interrumpa, sí. pero tienes, tienes razón, en la pandemia, justo ahora que no, hay, que no hay fiestas, justo ahora que no hay reuniones, justo ahora que no hay música en vivo, ya no hay conciertos, pues quería hablar de los músicos, porque los músicos son las personas que están más centradas, más concentradas, más preocupadas por lo que es el tiempo. Uh -huh. Bueno, algunos van a decir, no, una cosa es el tempo, otra cosa es el tiempo. Pues no, no, yo, yo creo que no, yo creo que el músico sí es el maestro del tiempo. Uh -huh. Y, y ya, ya hablando dentro de las capacidades simbólicas y dentro de las capacidades de ritual que tiene la, el tiempo, pues la música, la música sin duda es la gran máquina que hace que el tiempo se acelere y hace que el tiempo se ralentice. Hay canciones que, por ejemplo, cuando yo escucho Since I Loving You de Led Zeppelin, el tiempo se detiene, estoy seguro de eso, puedo afirmar eso, se detiene el tiempo cuando escucho Since I Loving You. Cuando escucho Black Dog, el tiempo se acelera, el tiempo es rápido, el tiempo es frenético. Entonces, es la música, esta, esta máquina que acelera, ya sea en forma de ritual o ya sea de, de forma interior, eh, nuestra percepción del tiempo. Y por último, quiero yo, terminar con una imagen, una imagen preciosa Ah, que por cierto, esta, esta última idea la saqué del Perseguidor, el libro de Cortázar. La saqué del Perseguidor porque ahí está Johnny, que es un saxofonista eh, que está perdido entre muchísimas cosas y simplemente un día dice esto ya lo toqué mañana esto ya lo toqué mañana está perdido <risa> está perdido entre el hoy el pasado y, y el futuro oye antes y, de que para, través, dime. Un, o antes de que introduzcas otra imagen eh, es que se me ocurre así al hilo de lo que expones eh, bueno mencionar que además en la música yo no soy mucho de música pero bueno a través del baile veo que además en la música se simultanean al menos dos temporalidades, ¿no? una es la del ritmo y otra es la de la melodía, que son di distintas formas, además de, de vivir el tiempo de la música y diferentes formas de bailar también. Eh, entonces, no sabría decir mucho más, bueno te pregunto a ti que conoces mejor la música, que, que, que, que, bueno, ¿cómo lo ves esto? No lo sé, yo había pensado en la melodía y en la armonía como un todo. No había pensado que hubiera un tiempo para la melodía y otro tiempo para la armonía. Hasta ahorita que me lo acabas de decir, estoy como analizando eso. Y bueno, está de primer momento, claro, hay melodías muy lentas con armonías eh, un poco rápidas. Entonces, claro, te, te, te concedo razón, aunque me voy a quedar pensando en esto. Me voy a quedar pensando en esto y te tengo una... Es que una sabes qué pasa. Que la gente, por ejemplo, que tenemos poco oído, cuando empezamos a bailar, solemos, podemos bailar bien porque bailamos el ritmo. Pero nos cuesta más y tenemos que educarnos más para bailar la melodía. Eh, al menos en el tango se nota mucho. Y, y bueno, es diferente bailar tango eh, yendo escuchando más la melodía o escuchando más el ritmo. Un día te lo pongo, un ejemplo. Bien, claro, yo estaría gustoso de de ver esto porque, bueno, la melodía es como una voz, la melodía es una historia y las historias se cuentan con un ritmo. Voy a, ahora sí ya, es el momento de, de mi última imagen, que la, la saco, de, la saco de, de Virgilio, de su personaje Neas, que cuando estaba en algún trance antes de llegar al Bellocino Dorado, él escala un, un monte y de repente, entre unas grutas, se encuentra una mujer ciega. Es una mujer ciega que todas todo su día lo dedica a escribir los sucesos del pasado, los sucesos del presente y los sucesos del futuro. Los escribe en hojas, yo imagino que serán tal vez papiros, y ahí estaba escribiendo, y de repente entra una bocanada de aire y desperdiga todas las hojas, y las hojas del pasado quedan revueltas con las hojas del futuro. Se interrumpe la historia, yo ya no sé, yo ya no sé cómo sale Eneas de, de, esa, de esa caverna, pero no, tiene, no, no, no podría saberse, porque las hojas del futuro y el pasado quedaron dispersas y quedaron revueltas. Qué bonito este. esto. No, es bonito. no Bueno, Virgilio, claro. <risa> no nada, nada menos. Claro, nada menos que Virgilio. Bien, pues hemos llegado al tiempo, Belén. Hemos llegado al tiempo de este Perfecto. video. Perfecto. Pues no eh, nos queda más que pedir, como siempre, comentarios, eh, Like, suscripciones, compartidas, etc. Yo dejo el link de, de Belén abajo para que se vayan a su canal, Filosofía con Flow, y se suscriban. Vale. Y yo igual, para que vayan al canal de Alejandro, eh, Palabra Conexa Virtual, y hagan lo mismo. Nos despedimos. Chao.